Hola primos, este es un anuncio muy importante La prima, la prima, la doña, la futura Una persona especial está enojada conmigo Tenemos que recuperarla primos Por favor ayúdenme, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué? Entonces primos se me ha ocurrido eh, ¿Qué les parece si le cantamos algo? Ella se llama Filomena Ay Filomena esta pena del corazón, ay Filomena, vuelve a mí mi amor. Y también tengo que aceptar ante el público presente que soy un tonto, un tontísimo, un tontorrón, un eso mismo, eso también. Así que Filomena, mi Filomena, perdóname, en serio, me siento mal. Y solo quiero tu perdón, ya me has dado una. Lección muy grande, sí Te deseo lo mejor, Filomena Gracias. Gracias Porque si yo no estoy con Filomena Yo siento mucha pena Porque como Filomena Nadie lo mueve Con Filomena Ay, Filomena, perdóname Ay, Filomena Filomena, lo tuyo me duele así Así también, así Así ah, ah, ah, ah, ah. Y más duro todavía